Pero, ¿quién llama al fijo? ¡Qué fuerte! Sí, dígame. Ah, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo habéis enterado? Sí, sí, ¿ha dicho que sí? Pues claro, ¿cómo va a decir que no? Claro, no, ¿nuestro programa al lío? Sí, pues ya, en breve, muy rápido. ¿Pero cómo habéis enterado vosotros? ¿Qué dices? ¿Lo sabe todo el mundo? Madre mía, ¿no se puede tener secretos en este país? Bueno, pues nada, yo me planto allí, a mí me da igual Tú verás Venga, pues nada Venga, pues gracias, hasta luego Que se ha entrado.